Eh, a continuación, tenemos al licenciado Samuel Kenny, coordinador de incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Buenas tardes. Sí, ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Este, muchas gracias por la iniciativa. Nos parece un espacio muy importante. Este, como dijeron este, muchas veces, este, ya estamos tarde. Este, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho acompaña y representa a personas en condiciones de vulnerabilidad, en particular por lo que tiene que ver con los derechos y el acceso a la justicia. Más precisamente, trabajamos con casos de personas migrantes que sufrieron homicidios, desaparición, forzada o no, en su tránsito por México, así como sus familias de México y de Centroamérica. Entre los casos que desafortunadamente son los más conocidos, este, acompañamos a víctimas de la masacre de las 72 personas en San Fernando en agosto de 2010, pero también, como lo mencionaba, este, las fosas de San Fernando, donde fueron halladas este, un año después 193 restos humanos en el mismo municipio de San Fernando. Y también la masacre que es conocida como la masacre de Cadereyta, donde se encontraron más de 43 restos humanos este, en 2012. El tema de hoy es para hablar de la desaparición forzada y en este aspecto en particular, para las personas migrantes falta mucho por hacer. Como lo mencionaban antes, viene en febrero una reunión en Ginebra, en las Naciones Unidas, para hablar de desaparición forzada, este, junto con varias organizaciones de la sociedad civil, como Fundec, Fundación para la Justicia, Casa del Migrante Saltillo y también organizaciones de Centroamérica, hemos presentado informes que vamos a entregar a los diputados que identifican todos los obstáculos que enfrentan las víctimas para el acceso a la justicia. Este, antes que todo, quisiera decir que pueden existir voluntades para enfrentar desaparición forzada, algunas… Pero lo que falta son obligaciones. Eso es el mensaje clave. Se necesita obligar a todas las autoridades a enfrentar el fenómeno de la desaparición forzada, no como un fenómeno meteoro, de meteo, sino como una tragedia. Este, se mencionaba un poco antes de qué se trata este, la desaparición forzada en Diferencia con la desaparición y ahí quisiera volver porque pienso que hemos ido bastante rápido y que hubo algunas lecturas este, fáciles. Este, existe un texto que define la desaparición forzada de personas, se llama la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este texto fue ratificado en 2008 por México y entró en vigor desde 2010. ¿Qué dice exactamente? En el artículo 10, 2, como lo, lo dijeron justo antes, pero lo voy a repetir, se entenderá por desaparición forzada, el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, que sean obras de agentes del Estado o por, por, por personas que actúan con la autorización, el apoyo o la adquisencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Eso es el estándar internacional. O sea, no únicamente se aplica a México, pero a todos los países que firmaron esta convención. Es un requisito. Y en su artículo 6 explícita un poco más de qué se trata en términos de responsabilidad. Hay por una parte la persona, el agente, el servidor público que perpetúa el delito de desaparición forzada, pero también está el superior que sepa que no prevenga desaparición forzada y que no este, tome actuaciones. Es una definición muy amplia. Porque ¿qué pasa con la desaparición forzada? Como ya se mencionó, es un fenómeno global, amplio, que implica responsabilidades a varios niveles del Estado. Eso es importante. ¿Y qué hay actualmente en México que es vigente? Pues está el artículo 215 A, B, C y D del Código Penal Federal. Les voy a leer comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. Esta definición no cumple con el estándar que justo hemos escuchado. ¿Por qué no cumple? Porque no hay nada sobre la participación o responsabilidad de particulares. No hay nada sobre la responsabilidad de superiores. No hay nada sobre el ocultamiento de la suerte de personas. Eso se aplica en particular en casos de fallas en identificación de cuerpos. En no llevar a cabo todas las diligencias para investigar la identidad de personas fallecidas que están en fosas comunes, por ejemplo y no está la desaparición forzada como causa agravante, eso es muy importante, o sea, no se trata de cualquier crimen, No es un, es un crimen más la responsabilidad del Estado, de eso se trata. ¿Qué hay en los estados? Pues como se mencionó muy rápidamente, este, existen tipificaciones en varios estados, más de 20, pero tampoco cumplen con este estándar. En 2014, los estados de Morelos, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz tipificaron la desaparición forzada, pero en estos casos, por ejemplo, no está la responsabilidad de los superiores o de manera limitada. Eso es un problema. Quisiera también insistir sobre otro aspecto que hemos detectado en la investigación de masacres de migrantes y que quizás no es el tema de hoy, pero que sería muy importante, es que no se tipifica la ejecución extrajudicial de manera adecuada en el Código Penal Federal, ni en los estados. Eso es otra obligación. ¿Y qué pasa? Es que en una investigación de una masacre o cuando hay una identificación, nunca hay una investigación sobre la participación de agentes del estado en la ejecución de una persona. No existe. También sería otro compromiso que solicitaríamos a los legisladores que lo tomen y que lo incluyeran. Estos argumentos más legales son argumentos que hacen necesaria leyes sobre la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. Sin embargo, como ya lo dijeron, no se trata únicamente de leyes. Y hay otros aspectos en los cuales el Estado puede hacer mucho más y de hecho debe de hacer mucho más. Primero, se mencionó fa la famosa base de datos de personas desaparecidas. Pues básicamente México no cuenta con una base de datos unificada sobre personas desaparecidas. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no está actualizado, no tiene seguimiento no cuenta con la participación de la sociedad civil, se basa únicamente en la voluntad de las procuradurías de los estados. Desde la fundación hicimos un test, como lo hizo Michael Chamberlain para Fundec, pusimos nuestros casos de migrantes desaparecidos. Es un poco complicado porque, este, como saben, este, no toda la información es clara. Sin embargo, este, tenemos un caso de nueve personas migrantes de nacionalidad de Guatemala que desaparecieron en febrero de 2014. Las buscamos. ¿Qué encontramos? Siete extranjeros de nacionalidad de Guatemala en la base RENPET, pero que no corresponden con las fechas. Y eso a pesar de que hayamos hecho conocimiento a todas las autoridades de todos los niveles de este caso en particular. O sea, esta base claramente, como con varios ejemplos, este no está actualizada como debería. Este, para su conocimiento, en la base solamente existen 30 casos de personas extranjeras en el RENPED. Es muy poco en cuanto a la triste realidad que atraviesan las personas migrantes y más que todo sus familias buscándolas. Ese no, este, no es nada más una voluntad de algunas autoridades, es una recomendación expresa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe que recomienda al Estado mexicano la recolección de datos confiables sobre migrantes en tránsito respecto a violaciones a derechos humanos en contra de ellos. Este, iríamos más allá. Este, también se necesitaría que esta base de datos se coordinará con la base, el registro que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tiene su propio este, registro de personas desaparecidas. Se necesita vincularlo y ahí puede ser una aportación de los legisladores, otra vez, obligar a que se coordinen este, para que no haya dobles, falta de información, etcétera, desde el mismo proceso. Este, de manera general, sobre la base de datos se necesita obligar a las procuradurías de los estados a actualizar su información, que no sea de su voluntad, pero también de la federal. Y que incluyera en específico, cosas que todavía no son muy claras, un campo para centroamericanos, eso no lo invento yo, es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y una especificación la, la especificidad de un campo, desaparición o desaparición forzada, probable. Pero más que todo, de, de toda nuestra labor de acompañamiento para la búsqueda de personas, las más serias fallas que hemos encontrado es en la parte de investigación. Este, y ahí hablamos de, por nuestra experiencia de acompañamiento en casos de investigación de migrantes desaparecidos. ¿Qué pasa? Pues en una búsqueda de personas hemos detectado que no hay conocimiento de cómo hacer una búsqueda. En algunos casos, sí, algunos, hay buena voluntad, pero no hay capacitación, no hay formación y no hay perfiles de investigadores en particular con lo que tiene que ver con los ministerios públicos. No saben, les falta. Este, ¿Qué sucede de manera muy concreta? El MP, si da seguimiento, eso es en el buen caso, lanza una alerta, lanza oficios, pero se queda en investigación de papel. No hay investigación en el lugar, no hay este rastreo, Presencia física de agentes del Estado para investigar una desaparición. Todo es puro oficio. Tampoco se utiliza el contexto, ya se mencionó. Los patrones para iniciar líneas de investigaciones. Se sospecha que tal persona migrante pasó por tal ruta, entonces hay alto peligro de que haya desaparecido y contra, en manos del crimen organizado, con colusión de agentes del Estado, etc. Por ejemplo, el informe de la CNDH de 2009 sobre secuestros de migrantes identifica lugares muy específicos. Esto no está utilizado en las líneas de investigación. Y no es una cosa que se debe de inventar. En Colombia existe una unidad de contexto que da análisis a todos los servicios que llevan a cabo investigaciones y que les ayuda a construir líneas de investigaciones que sirvan de verdad. Si, por ejemplo, una desaparición ocurrió en tal lugar, a tal fecha, para tal tipo de personas, entonces podemos construir una línea de investigación gracias al contexto. Esto podría ser también la creación de una unidad de contexto, podría servir y apoyar mucho en la búsqueda de personas desaparecidas. Este, y tampoco, y ahí está muy claro, si hay sospecha de un involucramiento de agentes del Estado, por ejemplo, una detención de la persona desaparecida, y de ahí ya no sabemos, pues no se incluye como línea de investigación, hay sospecha de, de desaparición forzada. Y no se construye la investigación a partir de ahí. Eso no, no es una petición que nos inventamos, es un estándar sobre la autonomía de fiscales. Es un estándar internacional. Cuando hay sospechas, se incluye en la investigación. De la misma manera, y ahí tomamos un poco el lugar del MP, no cuentan con autonomía para investigar desapariciones, dependen de autoridades, de sus superiores, y eso no es la manera de proceder, otra vez, acorde al estándar internacional. Cuando, por ejemplo, hay sospecha de desaparición forzada, un MP tiene, to, debería de tener toda la capacidad para ir a investigar a cuarteles, a cárceles, a hospitales, sin necesitar la autorización de su superior. Él sigue su línea de investigación. Así debería de construirse la investigación para un MP. Y estos MP no cuentan con el apoyo necesario, porque ellos mandan un oficio, a veces no les corresponde investigar en todos los lugares, mandan a policías, por ejemplo, que se vayan en el lugar para investigar en el terreno, pues ¿qué pasa? No hace nada, se queda meses parado ahí. Este, no hay obligación para estas fuerzas de dar seguimiento a la investigación. Asimismo, se mencionó la investigación forense. México cuenta con más de mil cuerpos en fosas comunes, según la propia Procuraduría General de la República. De estos, 89% quedan por identificar. ¿Qué pasa? No hay los recursos. A pesar de que haya protocolos, no hay personas suficientes, no hay eh, presupuestos eso es lo que se necesita y eso va, quizás puede estar incluido en una ley, pero no es estrictamente de una tipificación, una fórmula legal. Eso es concretar en hechos una voluntad política. Se necesitan poner más recursos humanos en la investigación forense debido a la magnitud del fenómeno. Tomamos un ejemplo, por ejemplo, que se mencionó un poco antes, la creación de la Comisión Forense. La Comisión Forense no vino de una, de una idea de autoridades, vino de una petición de familias de Centroamérica que vinieron hasta aquí para solicitar que de verdad se investigue y que se les dé certeza sobre el proceso de, investigación, de identificación de, la, de los restos encontrados en las masacres de San Fernando y Cadereyta. Ellas fueron acompañadas por sociedad civil y ahí sí encontramos un espacio de diálogo, pero el impulso fue desde las familias, eso queda muy claro. Este, nada más para explicar un poco cómo funciona, es conjunto, es un ejercicio de equilibrio, no es únicamente el Estado, también está la sociedad civil, en particular el equipo argentino de antropología forense hace su propia investigación forense, los peritos, los antropólogos forenses de la PGR hacen el propio, comparan los resultados y una vez que está acordado y certificado por la Comisión Forense, entonces se hace la notificación a las familias. Ese es el ejercicio que se está haciendo. Eso se hace para la, estos casos de tres de, de, masacres de migrantes. En octubre pasado, el Procurador General de la República nos manifestó que sí va a extender este ejercicio, pero falta impulso. Este es una buena práctica, pero que necesita mucho empuje, mucho apoyo y mucha vigilancia. En cuanto a las víctimas, y en particular las víctimas que vienen en Centroamérica, la desaparición tiene impactos tremendos. No es únicamente un dolor sin fin o una ausencia. Es que cada obstáculo que se encuentran, viniendo desde tan lejos, hasta en veces de lo que les cuesta nada más trasladarse a la capital de su propio país y luego ir aquí, cada obstáculo, cada trato malo, este. Es un trato cruel e inhumano. ¿Qué hemos encontrado? Este, primero y antes que todo, y que fue un obstáculo fundamental, es la negación del acceso al expediente para personas que vienen de Centroamérica. Ahí se necesita reformar el artículo 20 de la Constitución, que no aclara el derecho al acceso al expediente por las víctimas sus representantes legales, así como el derecho a la copia. No hay claridad sobre esto y muchas veces nos topamos con este obstáculo en varias, frente a varias autoridades. ¿Qué más pasa? Pues la realidad y además con la implementación de, de, de securización de las fronteras, programas frontera sur, etc., nos hemos dado cuenta que es más y más difícil obtener visas para familias de víctimas para que vengan aquí a México nada más para tener una cita sobre su caso. Es muy difícil. Además tiene un costo. Si no cuentan con el apoyo de una organización de la sociedad civil, no pueden o pierden todo porque son años de investigación. Este, además, no hay seguimiento en estos casos, si no hay acompañamiento de la sociedad civil, se queda ahí. Otro tipo de obstáculos que hemos encontrado, en particular para las familias de Centroamérica, es la falta de coordinación entre las autoridades sobre las denuncias, el seguimiento. Un familiar pone una denuncia, por ejemplo, ante la Embajada de México en su país, este, Cancillería lo transmite este, a la sede aquí en México y no lo transmite a PGR igual con todas las autoridades no hay coordinación entre autoridades no hay lo que se necesita y lo que es su derecho a las familias para garantizar el acceso a la justicia frente a esto hemos propuesto justamente hace unos meses la creación de un mecanismo transnacional de acceso a la justicia Este un Tuvimos un primer acercamiento con la, la PGR, también con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es un inicio de ejercicio, pero para contarles muy brevemente, este, por ejemplo, tomando la, la PGR, a través de la agregaduría de la PGR en Centroamérica, ahora las familias de víctimas de migrantes desaparecidos que sufrieron, otros tipos de violaciones graves a sus derechos humanos, van a poder poner su denuncia directamente en las instalaciones de las embajadas mexicanas en los países de Centroamérica. Y esta persona estará disponible para dar seguimiento directamente a su caso. Eso es una de las iniciativas. No se necesita mucha, se necesita un sí. Adelante y poner los recursos humanos suficientes para quitar muchos de estos obstáculos. Quitar el obstáculo de la visa, del costo económico, de la falta de seguimiento. Apostamos a este ejercicio, pero también solicitamos la atención de los legisladores y la vigilancia para que haya garantías en este proceso para fortalecer este primer ejercicio. Sobre la reparación, como se mencionó el ejemplo de Coahuila, nos parece de suma importancia que haya la creación de una ley de declaración de, de ausencia, que sea general. Eso es muy importante por todos, todas las afectaciones a las familias de desaparecidos, este, por ejemplo, para pagar la hipoteca, las deudas, sin tener que entrar otra vez en lo que es una tortura o lo que es totalmente inadmisible solicitar la declaración de presunta muerte. Eso es violación a derechos humanos, es un abuso. También solicitamos este, quizás que se tome en cuenta en una futura ley general de desaparición forzada, que se armonice y que complemente los criterios de reparación a víctimas de desaparición forzada que ahora mismo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está definiendo. Se pueden quizás aportar criterios para una debida reparación. Este, para terminar, quisiera este, recalcar, insistir, que… La desaparición forzada afecta dramáticamente a las familias de migrantes desaparecidos y que cada ley sobre desaparición forzada, como cada grave violación a derechos humanos, tiene que tomar en cuenta el factor de ser migrante. Es una causa agravante. Y reiterar otra vez que más allá de voluntades se necesitan obligaciones, porque aquí se trata de responsabilidades y que entre otras herramientas hay posibilidad para los legisladores de aportar este, nuevos insumos y construir una verdadera política de Estado para luchar con la, contra las desapariciones y en particular las desapariciones forzadas. Muchas gracias.